Bueno, hoy es el cumpleaños de luna y hemos venido a desayunar este sitio tan chulo. Sí. Madre mía el de chocolate que se va a comer. Vamos a probar los pancakes Hola, de este restaurante. Hacía tiempo que no comía pancakes. Que ¿Un plato español? Bueno. ¿Algunas? Sí, en un hotel. Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo blog. estando en Grecia Hoy vamos a... bueno, hoy es el cumpleaños de luna Y bueno, pues luna ha decidido que hoy vayamos a la misma playa de siempre O sea, la que hemos estado viviendo estos dos días Pues a esa vamos a volver Y ya los dos días que nos quedan pues ya iremos a una playa diferente Pero vaya, estamos repitiéndonos un montón De ayer estuvimos en la misma playa que antes de ayer, entonces bueno, nos vamos al autobús, vámonos Nos hemos hecho cremita así un poco eh, Porque vamos a la playa esa que hemos estado yendo estos últimos dos días Sí, también hemos bailado mucho O sea, es que a mí me encanta por las mañanas bailar O sea, cuando estás, estás, has acabado ya de eh, preparar y todo eso pues, bailar. Sí. Estamos otra vez en el autobús, que esto da una experiencia. Mirar las vistas, que bonitas. El mismo sitio, el mismo Acabamos de comer y hemos venido a esta playa otra vez. Que Luna quería venir, entonces pues hemos venido. Ay, me voy a quitar las chancas que se están todos mojando. Que mucho oleaje hoy. Porque hoy el viento ha cambiado y viene de por esa zona. Ayer venía de aquí, entonces por eso hay, hay más olas. A ver. Vamos a ver qué tal. Vamos. Uy, qué de olas Hay que concentrarse en no caerse Uy, vamos a pasar por aquí rapidito A ver... Ay no, que me adelanta Me está buceando ya un montón de peces de colorines y todo Y ahora volvemos a estar aquí, en el bus <risa> Hemos venido un ratito al parque A ver una cabeza. Bueno, vamos a cenar hoy unos espaguetis. Aquí. ¿Cómo has preparado los espaguetis? Pues una hora he tardado, pero ahí están. Mirad, con la estufa esta del calentador de agua, pues vamos puesto así. Madre mía, a ver si se enfoca. Mira el saltamontes que hay ahí. Madre mía, mirar cómo se mueve por ahí. ¡Qué enorme! Oh. Ahí está. A ver si se va. Eso es lo que vi yo antes que cayó ¿Qué haces? No lo mates Ah, vale, está ahí ¿Está en el suelo? ¿Ha caído aquí o ahí? No sé Es oh, que no me ha dado tiempo, ¿puedo grabar? Cumpleaños Feliz yeah. Sí, pide un no hemos conseguido encender las velas El férmola. deseo ha sido para que no vuelva el bicho <ríe> qué madre mía el bicho no, Que sí. después estaba ahí sí, sí. <coughs> un